Isabela. Pues, empe. pues empe. A ver, estoy mirando, me estoy mareando. Isabela, ¿está con su hermano? Sí. ¿Su pues Isabel, pues Salvatore. Salvatore. Pues ah, Muy bien. Leonardo. Ibrahim. Presente. ¿Cómo estás, no te veo Patente Ah, ya, ya ya te vi, es que estás en la nave espacial estás muy lejos, ¿cómo te voy a ver? Sí, yeah. sí. María. María Paz oh, A ver, este, Gael Ah, levantando la mano okay. Gael Gael, Gael, ¿dónde está Gael? Leonardo, Gael, ¿Nace? están? durmiendo. Oh, Alejandro, despierte, Alejandro. Ya, ¿Nicolette? Nicolet, ahí está, qué linda. Uy, ¿todo que yo? Mira, yo también me echo colitas. <risa> ¿Viste mis colitas? Ya. Ok, Damaris. Uy, mira qué linda, Nicole. Ya, Damaris. Mm. Joaquín. Joaquín. Santiago. Van a llegar tarde. Ian, Sebastián? ¿Lucía? ¿Lucía? presente, Presente. ¡Ay, sí! de ¡Ay, sí! ahí! ¡Ya! Ah, ¡Activa tu camarita para poder verte! A ver. ¡Mis, no puedo! ¡Lo que pasa es que tengo un problema que cuando la en unos segundos y me vuelvo a ya, perdón! ¡Pero tú sí, se la ves! Oh, ¡Ok, está bien! ¿sí? ¡Bien! Lucía, Audrey, Audrey, Leonela, bien, a ver acá veo, 6 ventanitas, 7 ventanitas, 8 ventanitas, ah no, esta es de educación, <risa> ya, 1, 2, 3, Ah, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya, entonces, Vamos a empezar a hablar algo interesante, ¿saben? Vamos a hablar de unos, person unos amiguitos muy, muy, muy importantes eh, para la naturaleza, para las flores, para las plantas, para los frutos. Tienen que ver mucho con eso, con, con todo eso. Y estos amiguitos se llaman los amigos de las flores. ¿Bien? Entonces, contaré un pequeño cuento, ya, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿dónde está? A ver, voy a llamarlos, amigos, amigos de las flores, entonces, veremos a un primer amiguito. Hay un amiguito, Dice así, alguien iba muy apuradito muy apuradito Ajá. iba muy apuradito miren era un escarabajo mariquita permiso permiso permiso como un botón pero brillante de color rojo con puntitos negros el escarabajito bien y de pronto yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. ah, una flor ¿de pronto? ¿qué pasó? se fue yeah. y entonces alguien despertó Mariposa, una mariposa monarca. Bien, entonces, la mariposa monarca. ¡Oh! oh, oh, oh. oh ¡Qué hermoso día! Miren, un día soleado. Extendé mi sala. Oh, Anaranjadas con rayos negras, y bonditos blancos, lista para un dulce desayuno. Iré a buscar muchas flores. Se fue volando y de pronto. <risa> <risa> Otra Flor Mire Y encontró así Otra flor Que debo seguir buscando más ¡Flores! ¡Más flores! ¡Uy! ¡Flores! Recogiendo el néctar de muchos Para preparar miel En la colmena ¡Oh! Buena rosa otra cosa. Mm. Entonces, se fue a su nena. De pronto, apareció alguien. Un colibrí. Un colibrí llamado de espátula. Miren. ¿Por qué? Porque tiene unas colitas especiales. Muy bonitas. Y dijo, ¿qué más? ¿Por qué tan lentos? Miren cómo muevo mis alitas Que ya no las ven tan, tan rápido ¿Por qué debo ir de flor en flor? De flor en flor A buscar Y tomar un dulce jugo llamado néctar Y se fue flor. De pronto, la abeja maya se detuvo. Y dijo, mm. es muy cierto. Para alimentarnos bebemos el néctar de las flores. Pero al ir de flor en flor ...llevamos un huevo mágico... ...llamado... ...polen... ...que es muy fino y especial... ...que no producen las mismas flores... ...entonces... ...ya más tarde... ...no, y era tarde, ya era de noche... ...de pronto... Tiene un murci, el murciélago Un murciélago, miren Y, con vera de noche y Dice, yo también Yo también, ayudo en el, Ayudo a recoger néctar Pero en las noches y en eso apareció la mariposa monarca y dijo, sí, pero lo más importante es que al llevar el bowling de una primera flor, de una primera flor a una segunda, acá, mira, de una primera flor a una segunda flor, fertilizamos a la segunda flor. La primera llevo... Tomo el néctar, llevo a la segunda flor, llevo el polen en mis alitas, en mis antenas, en mis hombros. ¿Eh? Y luego de un tiempo esa flor se convertirá en fruto comestible o no, pero va a llevar dentro nuevas semillas para dar otra planta y todo eso lo llamamos polinización. Nosotros ayudamos a la polinización de las flores y los frutos. Y en eso, de nuevo, aparece el museólogo y dice mmm, yo también. Yo también, solo que trabajo en la noche y busco flores nocturnas. Grandes y fragantes, como las orquídeas. Mm. Como las magnolias y los cactus, flores de cactus. Y se fue volando en murciélago. Por último, apareció la abeja maya y dijo, <risa> <risa> ¡Genial! ¡Genial! Todos somos amigos de las flores. Por tanto, somos polinizadores. La mariquita, la mariposa... El polibril y... ¡Uy! No me alcanzan las manos. El murciélago. Somos todos polinizadores. Somos los amigos de las flores. Porque ayudamos a vivir, a seguir vivas, a servir de alimento para los... y estas que van a servir de alimento para los animales y el hombre por eso somos amigos de las flores somos los polinizadores aplausos colorín colorado vamos a otro lado a buscar más flores <tose> Bien, entonces ese es el relato. A ver, ah, a ver, a ver. ¿Alguien? A ver, ¿qué me pueden decir? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que les ha llamado la atención? ¿Alguna palabra? ¿Algún.? ¿Alguno de los polinizadores? A ver, niños. Niños, acá estoy. A ver qué me dicen, Lucía, qué me dicen. Yeah. Jimena, a ver. ¿Qué le pareció? Mi cuentito, cortito. Yeah. Bien, sí. ¿qué tú? Tu... No. a quién le gustó o no? ¿Entendieron el cuento? Gustó el cuento. Yo sí, entendí. Ya, ¿cómo se llama? Yo ¿Cómo se entendí. llaman los? Ab... Ya, ¿cómo se llaman los amigos? Ab... Los no, no, no, no, no, polinizadores. La abejita Maya. Polinizadores. Ya, la abejita Polinizadores. Acá está la abejita Maya. Oh, bí, bí, mira, ven. Él hace bí, bí, la abejita Maya. La ¿Qué más? ¿A ver otro? ¿Cómo se llaman los otros? A ver, ¿quién me dice cómo se llama este? ¿Mariposo? No. Soy que Soy perecita como un batón. ¡Peniso, peniso! Que tengo que ir de hoja en hoja. De hoja en hoja. Y de flor en flor. Porque también vuela, No solo salta, vuela. Son pequeñitas, como un botón, rojitas, miren, bien rojitas, con puntitos negros. ¿Mm? Luego, ¿qué? Dijeron Mariquita, ¿viste? ¿Cómo? Por ahí dijeron Mariquita. Mariquita, muy bien, presente Mariquita, presente la beija Maya. A ver, ella también va a tomar asistencia, miren qué hermosa, es una mariposa. Ajá, ¿cómo se llamaba la mariposa? ¿Lo dije? No lo dije no, Ya, les presento la mariposa Monarca Las mariposas monarcas tienen esos colores, mire La Nar... mariposa monar... monarca es de color naranja Ok, monarca, mire con De color naranja Sí, con rayas negras y puntitos blancos ¿Ah? Luego viene el otro amiguito el amiguito que va muy apurado, miren Va muy apurado ¿Quién es? estamos viendo sus alitas, bien rápida Y nadie lo ve Uy, ¿ustedes lo ven? Está bien rápido Miren, y tiene una hermosa cola Con dos, dos plumitas Son cuatro, dos larguitas Y esa más, mucho más larga. Bien, ¿sí? qué bonitas Y termina en color azul Eso por eso Colibrí de espátula También él va de flor en flor Él también va de flor en flor ahí respondieron Ok, muy bien Y por último, ¿quién falta? A ver, ya contamos a todos Asistencia abeja Maya marquita La mariposa monarca El colibrí de espátula y el solo huele de noche Busca flores grandes Flores grandes El mortero Sí, ajá el busca Las flores de noche, no flores grandes Y bien perfumosas, te huelan rico Como las orquídeas, las magnolias también las flores de acá son grandes y bien bonitas, colores bien bonitos, ¿no? Y tiene, mira, una lengüita especial, para igual que el colibrí, igual que la mariposa, que la abejita maya tiene una lengüita con la que va a sacar el jugo dulce de las flores, que es el néctar, ¿ya? Pero cuando van volando... También ellos se, se, se, se, se eh, como si se llenaran de polvo, se llenan de polvo de las, un polvo mágico de las flores que se llama polen. ¿Ya? Entonces van en, en las alitas, va de repente en el cuerpecito, en la cabecita, o en las patitas, como las abejas. Las abejas lo llevan en sus patitas, ¿ya? Porque van de flor en flor. Y así polinizan. Las flores. Ya. Fertilizan las flores. La primera va de una flor a otra flor. Así. Miren acá. Bajamos estas rosas. A ver, acá se abajo las rosas. Miren. Esto va, la abejita va así, miren. Va de una flor. ¿No? A ver. Y saca el néctar de esta flor... Y lo lleva a la segunda flor. ¿Ya? Y ahí está llevando el polen de la primera a la segunda. Y la fertiliza. Y así va a va, va, este, asegurar que esa rosa, esta planta hermosa, siga viva. Entonces va a tener más hijos. ¿Viste? Y vas a poder ver más rosas, más frutos y más plantas. Por eso es que son importantes los polinizadores, porque ayudan a la fertilización y ayudan a la polinización. A ver, ¿quién me, lo di, quién me repite sin equivocarse? Po. A ver, ¿vamos? Po. po. Todos, todos. Oh, a ver, ¿quiere escuchar? No, es oh, oh, oh, ¡Ya! Yeah. A ver, vamos a ver así. Polinizador. Ya, yeah, bien. A ver, vamos a hacer un juego. Muy bien, vamos a hacer un juego. A ver, a la. Todos van a ir ¿ya? A la una y a la blum blum 3 4 5 6 7 8 eh, eh, tienen que seguirla. Eh, ah, no, vale, me han hecho trampa. Se ha ido rapidito. Todos tienen que ir al mismo tiempo. Ya. Bueno, sigamos. A ver, ¿quién se acuerda, quién se ha eh, dado cuenta qué cosa comen los polinizadores? ¿Qué comen los polinizadores? Miel. ¿Cómo? La miel. No, el polinizador. Oh oh no, el polinizador que hace va la flor y saca el néctar. Chupa mm, así como con una cañita tomas tu gaseosa o tu refresco y pero con la lengüita que es especial tomas así ah, Chupan el néctar de las flores. Va la abejita, va la mariposa también. Ah. El picaflor también tiene un pico bien largo, infinito, bien como una aguja. Y, de... vale, vale, vale, vale. y, y el escarabajito también, chiquitito, que con un botón se va a gustar, Ya, y nos va a faltar el murciélago, pero el murciélago va de noche. De noche, cuando es noche, mira, llega un día. A ver, todo está oscuro, ¿ves? ¿Es de noche? Y ahí sí va el, el murciélago a buscar su flor nocturna. Grande, Mira, es una flor grande y perfumada. ¿Ah? Bien, a ver, ¿qué más? Um... Uh, cuando van este los, eh, poniendo los polinizadores de flor en flor, ¿Qué, ¿Qué es lo que llevan? A... O sea, ellas se alimentan de néctar ¿Bien? Pero ¿Qué cosas lo que llevan cuando van de flor en flor? ¿Qué cosas se les pegan en, en, en la... ¿Cuál? En poli ¡Muy bien! polen bien! polen ¡Muy bien! ¡Tienen veinte! Una A Bien grande, ya. A ver, ¿qué más? Um, a ver, estos polinizadores, ¿por qué son importantes? ¿Por qué creen? Que, ¿Para qué sirven estos polinizadores? ¿Qué es lo que hacen? A ver, ¿quién levanta la mano? Ya, a ver tú. Daniel, Daniel, Daniel. A ver, ¿por qué son importantes? Semillas. escucha... Espera, espera, espera, espera, espera, A ver, A ver. Uno. espera, A A ver, entiéran semillas. A ver. ¿Qué más? quién más? ¿Qué más quiero contar? <risa> oh, a ver. ¿Qué más ¿Quiere contarme algo más de ellos? Porque es importantísimo. ¿Qué ya, a ver, les voy a les recordaré. Son importantes. Es porque van a ayudar. A ver, escucha. Que me escuchen, antes que se duerman Un ratito, abre los ojos Levanta, levanta. a ver, mira, mira Mírame, mírame, mírame Ahí se está ahí se está, y se cierran ok Creo que okay. Leonardo ha levantado la mano Sí, ok A ver, miren, entonces son importantes Los polinizadores porque ayudan a las plantas Acá como ven, a las plantas Con flores Ayudan a producir fruto con semillas Y estas semillas Que son lo que con las, no ¿Han visto las pepas de la manzana? Las pepas de la naranja, la mandarina ¿Han visto o no han visto las pepas? Visto? Sí, mis. <ríe> Ya Esas pepas son las semillas De una planta, de un fruto Que ha estado dentro de un fruto Que antes fue una flor Entonces Los polinizadores ayudan a que a, se, lleve, a, se produzca más más frutos, ¿ya? Por eso son importantes, para las plantas, para que sigan vivas y para que hayan más frutos, ¿ya? ¿Me escucharon? Sí, no. A ver, chicos. Muy bien, entonces ahora vamos a jugar, ¿ya? Ya entendieron muy bien el juego. Listo, ok, vámonos. A ver, todos enséñenme sus hojitas. Sus hojitas. Ya, muy bien, enséñenme las hojitas, a ver. Ok, ya van Vamos a ver, quieren escoger una, cuál les ha gustado. Cada una, a ver, escójame el, el, el polinizador que más les gustó. A ti te gustó, a ver, yo veo que les ha gustado colibrí, colibrí, ¿qué más? ¿A quién le gustó? ¿A quién le gustó otro polinizador? mis ¡Leonardo! ¡A misélago! Sí. Ajá, los un, un hermanos, un hermanito que quiere murciélago, o sea, Isabel quiere murciélago, y, eh, ¿Salvatore? qué le... Mm. ¿Cuál te gusta a ti, Salvatore? ¿Cuál te gusta a ti? ¿La mariposa monarca? ¿La, la escarabaja mariquita? Ay, me gusta la bella, ¡La mariquita! Ya, entonces van a ser mariquita, pacífica flor... ¿A quién, quién es, cogió mariposa? ¡Sí! ¡Sí, a mí me gustaron todos! Muy bien Ahí está ¿No? Sí. Entonces vamos a sí, a, mí, ah, okay. a mí me gustó Luana le va a Ok, entonces Vamos a hacer lo que nos gustan y Uy, ya. ya, vamos a A ver, Okay. Entonces, listo chicos, vayan preparando ¿Sí? sus colores o plumones para poder pintar ¿Sí? el polinizador que han escogido. Ya. Ya. Acá está. A ver. Acá está. Miren, acá están miren, mis materiales. A ver, acá están los modelos. Mis palitos tienen esto, ¿no? Palitos, su tijeras, colores. Ya, tajador, porque hay que tajar los lápices, su goma. Puede ser una goma así, o puede ser una de silicona. La goma que ustedes tengan. Ahí están mis colores. Ya. Entonces, vamos a colorear a nuestros amigos. Miren el escarabajo. A ver, el escarabajo es rojo, ¿no? Miren. A ver, voy a hacer el escarabajo. ¿Ya saben? Ahí está. Vamos pintando, chicos. A ver quién termina su polinizador favorito. El que le ha gustado mucho. A ver. Este. Vayan pintando. Miren. Eh, así, rojo y negro va a ser el escarabajito, ¿no? Sus manchitas negras. ¿Ven? Acá. Sus manchitas negras. Todo lo que ven manchadito así medio oscurito es negro. Estos que ven acá, ¿no? Estos que se ven blanquitos y donde están sus ojitos, eso se deja en blanco. Disculpen, mi gato, que aprender sobre lo, de los polinizadores. Ha venido a la casa mi gato. ¿Ok? ¿Sigamos? Miren acá, por ejemplo, como les digo, a ver, la luz me ayuda, ya con este lado y es como a su gato que me encantan los gatos ya se escapó le hice la pregunta y como no sabía, se había ido ¿Qué? pero pochismoso chismoso vino a ver el escarabajo a ver quién es de qué sangre no sabe que es el escarajo por ejemplo no es solo de este color rojito hay otros colores también hay colores naranjas mira así como mi mesa acá Así de ese color, hay amarillos también. Pero los que más conocemos son los rojitos. Eso lo vamos a ver en los jardines. Pequeñitos, andan saltando, parecen saltarines. Pero también vuelan, porque miren, esto ya? Es una, una de acá, estas son a unas salitas externas. Se abren, se abren. Hago, ¿Cómo? Repíteme. Oh, ya, con... ah. mi favorito. Ya, yeah. Angelita, sí. ayúdame. Por el sonido se sí. ha distorsionado. Favorito, ya, muy bien. Me, me ayudas con él si el, el sonido lo escucho mejor, porque lo escucho distorsionado. Muy bien, Miss, no se preocupe. Yeah. Yeah. Este, a ver, acá vamos. La, la mariposa monarca no se, no se olviden, en el cuento decía que tenía alitas naranjas, ¿Ah? no se olviden, alitas naranjas, miren, alitas naranjas, ya, con rayas negras, y el resto también es negro, menos estos de acá, ven acá, el puntito, como una bolita, eso se deja en blanco, porque tiene puntitos blancos. ¿Ya? Tiene puntitos blancos Miren, a ver, a ver. ¿Y ¿Cuál es el limitador, polinizador? ¿La ¿Pintamos? ¿Todos? ¿O? ¿Uno? Sí. ¿Pintamos? N no se muevan mucho en el teléfono Porque no les escucho completo Se, se corta su voz no se mueva mucho del, del micrófono para escucharles bien. Si te queda tiempo todavía para poder pintar un polinizador más, puedes pintar ya. otro. No, te no, no, ya. Ah, es una palipina. Ya, ah, miren, la, la mariposa monarca, esta por ejemplo es una mariposa hembra. Una chica. Los machos ese, tienen unos puntos acá en las alitas al, al, al de atrás. Ahora, ¿y la viejita, La viejita, la viejita. Pueden pintarnos, ¿no? Esta parte con un marroncito. La parte oscura y la parte blanquita con un amarillito. ¿Se ver las fotos? ¿Han visto las fotos? ¿Quién, ¿Ha visto una ¿Quién es una abeja de verdad? ¿Han visto? Creo que sí, Leonardo, creo sí, que sí. Leonardo quiere hacer una pregunta. Leonardo sí, ¿no? hay, hay unas mariposas monarcas. Ah, oh, sí, en los jardines, vienen nuestro sí. sí. es a nuestros jardines las mariposas monarcas. Miren, miren, aquí en pregunta Aquí las patitas negras, miren, si yo quiero puedo dibujarlo acá... Uno, amarillito, mira, ¿sabes qué? Ahí está llevando el poli, miren. Mira. Una hay una pregunta. ¿Cómo? ¿Adelita? Hay una pregunta. Está distorsionado el sonido. ¿Cómo? No hay problema. Allí. Jennifer, a mí me ha levantado la mano. Dinos Jennifer. cuándo vamos? ¿En ya la última les ayudo miren miren, miren chicos. el picaflor por si acaso sus, sus alitas sus plumitas. dime muy oh. Oh. bien ah les, les miren les, les enseño cómo... para cuando pinten para, para que parezca que tú tienes plumitas de verdad me pinten así como así con rayitas mira Así, haciendo como rayitas, entonces va a parecer que tiene sus plumas de verdad. Ya, a ver qué me dice mi amiga. No, no, no nada. A ver, ahora sí podemos escuchar mejor Jennifer, alegre Dinos, ¿tienes alguna pregunta? Ah, ya, creo que es Leonardo, ¿no? De la cuenta de Diego Sí Dinos Sí, tantos. Todos? todos O uno Ya, ¿cuál has pintado? A ver, muéstranos Sí. Muéstranos cuál, cuál has pintado. Ponlo ahí en la cámara, a ver. Mi dice mi hermano que, que pintamos todos o uno nada más. Ah, sí, sí claro. Pues, sí, que tenía, que tenía, que a mí todavía todavía, todavía tenemos. No, ¿es miren, eso que ven como el son sus dedos, de verdad. ¿eh? la ¿Vale? ¿Sí? ¿Sí? que lo pinta así, miren, sus deditos. Y el, el, el resto delante de, ¿no? de la capita esa, le pinta de otro colorcito. Suavecito más suavecito. ¿Ven? Que se note sus dedos. Y los pintas así, mira, ¿no? Ya, a ver. ¿Quién está avanzando? ¿Quién tiene un murciélago pintado? ¿O no pintarle su murciélago. ¿A quién le gustó un, el murciélago? ¿A nadie? A ver. ¡Murci! ¿Quién es Murci? ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos! Para que estén juntos los murciélagos. ¡Qué lindo! ¡Murciélago! ¡Síguele pintando! Terminado para recortarlo, ¿ya? Cuando quiera, mira, por este caso, también puede pintar así, haciendo como rey. ¿Sí? Ajá. Uh -huh. Ya. Yeah. Muy bien, está muy bien pintadito. ah yeah. Felicidades. ¿Eh? Sus bracitos, sus bracitos, su, es lo que parecen puntas, son sus dedos. Son cinco dedos, mira. Uno, dos, tres, cuatro. Y acá hay una uñita. Acá, mira, acá ves mejor. Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro. Cinco dedos. Esos son sus dedos. Son sus dedos, ¿sabían? Mira. Tiene cinco dedos también, igual que nosotros. Dos orejas, los dos una nariz bien especial y su lengüita. Este me dibujó con lengüita para que lo vean. Ustedes tienen el murciélago que está llevando la, la, un fruto, ¿no es cierto? ¿Ya ves? Ellos hacen, trabajan fuerte. Llevan, te sacan el, el, el nectar flores, polinizan, ¿no? Y también. Al llevar esos frutos, llevan de un sitio a otro, me dos semillas. Entonces, ayudan a que las plantas se multipliquen, que hay, que tengan más de las plantas, más hijitos. ¿Eh? Y el colibrí está entre plomo. tiene unos colores especiales, por ejemplo, ese azulito, tiene también un poquito por la cabeza. Por, mira, por la cabecita, tiene como si fuera un sombrerito. Lo pueden, cuando pintan, lo pintan así. ¿eh? Tiene como un sombrero. Azulito. Que se parecen a sus politos Lo pueden hacer también con un poco de moradito. Pueden combinar otro color. Ahí. El pechito es plomo, pero también tiene verde. a ver. Esto que ven como rellitas acá es para. Es otro colorcito. Tiene como... ¡Que brilla! ¿Han visto ustedes? Son las palomas, ahí están, las palomas han visto que tienen como un color de.? que brilla. ¿Alguien ha visto una paloma? Igual tiene un color especial, que, que... parece un color, en color me, me, me, metálico, así que da color. De... Cambia de color, tiene un color bonito el picaflor acá en el pecho. En el, debajo del... Allá. Ok, bueno, entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a cortar y pegar A ver, miren, les voy a ayudar para cortar, cuando tengan que cortar estos animalitos, a okay. ver, ya Estos son insectos, como tienen patitas, miren, como tienen patitas muy delgadas, no voy a hacer que al cortar, se lleven las patitas Entonces, van a con el lápizito marcar así, mira, van a bordear, para que por ahí vaya la tijera ¿Ves? Y así, y así nos lleve las patitas. ¿Ves? No me llevo las patitas y corto las antenitas. ¿Ven? Ya, a ver voy Pero me si corto así para hacerlo rápido. Y ya, a ver. Vamos, vamos a terminar uno, ¿ya? Para que vean como que ¿Ya? Mire. A ver, ¿quién quiere, ¿quién quiere hablar? ¿Quién quiere preguntar? ¿Quién quiere participar? Luana. Dime. Luana. ¿Quieres preguntar algo? ¿Quieres eh, eh, comentar, decirnos algo? Mira, Bien. Entonces así juego con la tijera No la suelto y ahí juego Como si fuera Despacito nomás Despacito Ya veis, ya, ya, ya tengo más patitas Miren Más patitas La última Patita posterior creo que es a mí mi María para la segunda ¿sí pregunta sí dígame ya mira acá está entonces tenemos ya okay ya ahí está desde abajo. ¿no? Acá abajo, y aquí le voy a pegar. Puede ser esta goma, como le digo, esto puede ser silicona. Mira, lo que hago es echar mejor. ¿Cómo quiero ponerlo? Primero veo cómo va a estar. Quiero que esté así, echado, volando. De repente así, para que vuele. Miren, de repente así lo pongo. O lo pongo así, que está yendo abajo, que está yendo arriba. No, Entonces yo quiero que para, que para que sea. No, lo voy a poner así de costadito. Entonces, he hecho el pelito, mi goma, ya, y lo acomodo, ¿no? Quiero que esté como volando, va a estar sacando ¿Sí? ya. está esta? ¿Ven? Está saltando. Entonces que yo puedo hacer esto. ¿Bien? Ok. ¿Ya está recortando? A ver, es pues, como y recórtenlo. ¿Ya he cortado? Ya lo van a pegar, y me enseñan todo con su palito, con su con su palito, en la amiga Lo acercan a la, a la cámara, ¿ya? Para que todos estén presentes. El que ha terminado su polinizador lo acerca así como yo a la cámara. Uy. Eh, voy a <risa> A ver. Y bueno, que, qué le... ver que lo tengo. sí, ahí está, bravo. Todos ahí, tengan su minitrol. Porque vamos a. Todos vamos a hacer, vamos a cantar una canción con ellos, ¿ya? Vamos a cantar. Listo, a ver, todos presentes ahí. Está terminando todavía vamos a esperar un ratito a ver quién le falta. Vamos, vamos a esperar, están esperando Mariquita y está esperando Murci. Los hermanitos, nos están esperando. A ver. A ver, a ver, a ver, voy a tener acá mis polinizadores. Poli, poli. No te preocupes, Karin, si no puedes este, activar tu cámara, no hay problema. Uh -huh. A ver, voy a ver cómo tengo todos presentes. No, Leonardo Leonardo no, no, no, Leonardo, es? ¿Quién es? <muchas> <muchas> también estamos igualitas Mira, tengo trabajo Ahí tengo te Voy a ver el murciélago Ah, miren Por si acaso. Miren Al, al, al Como tienen colas tan largas Yo he pegado dos palitos Miren ¿Están viendo ahí? Le he pegado para, la salida, para que la alita... El cuerpo. Para poder agarrar sujetarlo. ¿No? Y para la colina que se cae... Porque es muy larga. Le he pegado otro palito. A ver. A ver. Mira, mira, mira. Muy bien, muy bien esa murciélago. Está bonito. Córtalo, córtalo pero hermanita, ya está terminando mira córtalo ya lo puedo ahora córtalo para que sean listos en la fiesta. Ayúdenme, a pegar. ayuda a lo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Si ¿Alguien ha escogido un colibrí? ¿cómo? Lo pego acá. Sí. acá. Dos palitos Y falta uno más todavía. Para <ríe> que su, alita se ve, su colita se vea. Ahí está mi colibrí medio. que se quiere ir la colita para atrás. Okay. ¿Bien? Creo que le voy a pegar uno no hay en bueno, sí pues yo no pues no para pegarle esta ay ay ay ay tres. O, tres, tres, cinco, tres al menos tres palitos ahí yo también estoy poniendo algo libre, le estoy poniendo hasta tres palitos O sea, si acá, ¿no? por fin no puede mantener la colita arriba? Le he pegado tres palitos. ¿Ves? Uno, dos y tres para el cuerpo, para poder agarrarlo. Para la colita y para la última parte de su colita. Oh, me salió... Oh, por fin no se cae la cola. Bien, entonces estamos listos para la fiesta. A ver, todo va a una fiesta. Bien, listo. ¿Tengo? Listo, ya, muy bien. A ver, voy a poner a los invitados a la fiesta. Fiesta de la, los amigos de las flores. A ver, están. Y este lado. Ah. Bien. ¿Están todos los invitados? Ahí está. Presentes. ¿Listos? Ya. A ver, vamos a repetir unas frases mágicas. A ver. Me van a seguir, ya. Primero hacemos despacito y luego vamos a hacerlo más rápido. A ver. Una, dos y tres. Poli... Poli, Poli, Poli, Poli, Poli, Misa, Misa. Flores. Misa. flores, Misa Flores. Cruzan. Misa. Cruzan. Misa. Cruzan. Muchas flores. ¿Ah? Para darnos mil colores para darnos un color. Okay. Poli. Oli. Oli. Oli. Oli. Mita. Mija. Dolores. Cruzado. Cruzado. A ver, ¿quién me sigue? Cruzan, cruzan muchas flores. Para darnos. A ver, todavía está trabajando, trabajando. A ver, para darnos frutos y sabores. Ya. ¿ah? Entonces, a ver, todavía está cortando ahí. Está pegando. Bien. A ver, Nicole todavía sigue. Aquí, los hermanitos, María de la Paz. Los hermanitos... Pero, ¿bien? Porque están esperando a los hermanitos Ramírez. Uy, ya están jugando, ya están en la fiesta. A ver, hermanitos, Ramírez. A ver cómo ustedes... Tenga, a ver, traten de... Tienen ponernos en sus manitos así como pueden, tenerlos a todos en las manos. Y aquí tienes tú, a ver, Murcia tiene que voltearlo para que se vea la cámara. Le sale espalda, voltealo para la cámara. A ver, que se vean los colores, así, así, voltealo. También, a ver, voltea, a ver, sujetarlo, a ver... A ver, que todos estén, lo puedas sostener a a col colócalos a ver, colócalos ajá, así, a ver, trata de sujetarlos todos ya, tienes a cuatro ahí ajá. un abanico ¿O? ya muy bien, ¿están listos? este, la mariposa está no es ya, ahora sí, muy bien listo ¿no? listo para que puedan hacer a bailar en la fiesta? Ay, qué linda es la verde, pintada. Qué bonito. ¿Está? ¿Ya? ¿Está más Angelita? ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡A mí solo me dijo! terminado! ¡Dale, el que has terminado! ¡Dale, el que has terminado! ¡En serio! Está bonito. Hola. ¿Por no? qué? ¿Por qué? Así. Uy, las ventanas suben la pintura, su flor, que es su colorido, bonito. Esto ya. Ahí está con las plantas. Agárralo en tu mano. Agárralo. La... El palito. Agárralo en la mano. Porque vamos a hacer una fiesta. Van a bailar. Agárralo con la otra mano. Esta con otra manito. Esta no. No, no, no. Ya. Ahí está. que a Todos listos, listos. A ver, me está pasando. Nicole, Nicole, bueno, no es necesario que termines todos. Nicole, enseña el que tienes. Nicole, Nicole, voy a hacer nada? A ver, sí, ya, ahí tengo, ahí, agárralo ahí. Ya, ahí está, agárralo todos, agárralos ahí, listo para bailar. ¿Ah? Van a bailar. Muy bien, ya no no toca, ya no, no le más ya, ah, ok, la dejamos, bien. empezamos, tú también, a ver, también, agarra tú, tú, tú, todos tus, todos tus pensados listos, listos para las cámaras, acción, a ver, 3, 2, a ver, está están todos los hermanos, ahí, listo para ahora no te muevas, no te muevas, Mira. No te muevas A ver, para la foto A ver, todos, todos Enséñenme los que tienen ya A sus cámaras 3, 2, 1 Cámara, ya 3, 2, 1, empezamos A ver, así es el, el, el, la canción, eh Van a mover Van a mover Sus polinizadores, ya Entonces, poli, poli Misadores nizadores ¿Vale? ¿Empezamos? Poli-poli. nizadores Polly, Poli-nizadores. Ya. Poli-poli-nizadores. Poli-poli. ¡Cruzan! ¡Cruzan! ¡A ver! ¡Cruzan! ¿Con quién puede? ¡Cruzan! Cruzan, cruzan Cruzan, Muchas flores Y poli, poli Visadores Cruzan, cruzan Cruzan, cruzan Ambas ¿Eh? flores para darnos para darnos para darnos muchos frutos muchos frutos muchos frutos y flores? viva viva los limitadores son los amigos de las flores muy sí, bien, está, pues, ya, me ya, aprendí ya aprendí la canción. Mi Yoba, ya. ya me aprendí la canción. ya, Como Nicolette. Ajá. Bien. Entonces vamos a... Tío. a ah, ¿todos listos? A ver. Una, dos y tres. Todos agarren Van a saltar, ¿ah? ¿eh? Una, dos y tres. Polinizadores. Los amigos de las madres. ¡Bien! ¡Yay! ¡Aplausos para ustedes, chicos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! A ver... ¡Eso, viva! ¿Bien? Ok, qué bien, qué bien, chicos ¿Bien? Muy bien, Nicolé qué linda Has terminado, todos, todos han terminado Y los que les van a los terminan con paciencia, ¿ya? No hay problema Los pintan bonitos, los pegan Y Les toman una foto ¿Ya? Ustedes van a estar ahí Bueno, entonces concluimos Creo que hasta aquí, para la próxima, traeremos otra historia bonita. ¿ya? Otro cuento bonito para compartir. Entonces, mucho gusto de haber compartido este momento y haber hablado de nuestros amiguitos los polinizadores. ¡Mi ¿Qué pasó? A ver, ¿algo más quiero decir? Eh? Oh, lindo, gracias, amigos! Ya. Uy, me está preguntando si le puedes.